Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Vamos a hacer nuestra práctica para iniciar la semana muy bien. Entonces, eh, les invito a que nos conectemos con el propio ser, que nos demos ese espacio para de verdad calmar nuestras emociones. Eh, que se descanse no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro interior. Entonces les invito a que empecemos con un ejercicio de relajación física. Entonces vamos a inhalar profundo. Sostenemos. Exhalamos. Nuevamente inhalo. Sostengo. Exhalo. Nuevamente voy a hacer esta práctica. Inhalo. Sostengo. Exhalo. Cada vez más consciente de este momento presente. Inhalo profundo. Y exhalo. Entonces ahora voy a compartirles esta, esta imagen que puede servirles para concentrarse. Quisiera que ustedes en este momento observen cómo se sienten. De 0 a 10, ¿cuánto me siento en armonía? En armonía con mis sentimientos, mis pensamientos, con el entorno, con mis relaciones, sin juzgarme. Puede ser que mi nivel de armonía sea muy alto o sea cero, no importa, todo está bien. Pero vamos a observar de todo eso, de ese nivel de armonía, ¿Cómo me siento con el propio ser, con ese ser que soy yo. Al igual, sin juzgarme, solo observo. ¿Cómo puedo hacer para que esto que yo siento por el propio ser mejore mucho? ¿Qué pienso acerca del propio ser? ¿Cómo me comporto con este ser que soy yo? Nuevamente, voy a soltar cualquier sentimiento negativo hacia mí y darme la oportunidad de reconectar conmigo misma o conmigo misma, mismo en paz. Haciendo las fases con este ser que soy yo. Sabiendo que se esfuerza al máximo. Por salir adelante de todas circunstancias. Voy a visualizar a este ser que soy con una nueva mirada. Como si yo fuera mi mejor amiga o mi mejor amigo. Con una mirada de confianza. De comprensión. No hay crítica, sino entendimiento. Como mi mejor amiga o mi mejor amigo. Le Me voy a dar esa palmadita en el hombro todo está bien todo está bien aunque vengan tormentas situaciones fuertes no puedo controlar la dirección del viento, pero sí la dirección de las velas de mi propio barco. Cualquier circunstancia o problema Visualizo que Al menos tengo en mí El timón de mi propio ser Todavía tengo la posibilidad de escoger. Y en este momento voy a escoger hacer silencio. Llevar mi ser a un estado neutro Más allá de todas las contradicciones pensamientos un estado neutro de silencio donde solo hay paz serenidad suavemente Voy a darle espacio al silencio primero a mi cuerpo. Le darle paz desde la cabeza pasando por los hombros, la espalda hasta los pies. voy a regalar silencio a mi corazón como una pomada que alivia el dolor de las heridas que alivia el dolor o el cansancio y le da serenidad y paz al corazón como si tuviera ese silencio de esa paz sanar las emociones del corazón Llevarlo a ese estado tranquilo. Este estado pobre. Donde el corazón vuelve su armonía a su paz, mi estado interior. Pues más allá de la superficie de las situaciones, todo lo que pasa en el día, de todos los múltiples estímulos que recibo, muy no Estoy Más allá de todo esto. Un agradable estado, donde ya nada de eso toca el corazón. disuelve, en esa paz, cualquier molestia, cualquier dolor, cualquier situación que se convierta en preocupación o conflicto. Un en este ah. es como si ese diálogo interior. bajar el volumen completamente y ahí tocar niña. en mi propio ser. Llegando a ese estado original, como cuando recién llegué a un cuerpo, venía como un alma sin ningún tipo de pasado. Ninguna cadena. Pura. Impacto. Libre. Única. Así voy a regresar mi hogar de paz totalmente libre estoy más allá de los cambios y estoy en tocar estabilidad en ese sentimiento puro Entro en la dimensión espiritual. Amorosa. De la fuente. el alma suprema. De ser eternamente en paz. Tiene con Constantemente tranquilo. Como ese sol de rabia, esa energía dura, pura y sana. que no pide nada, camino solo da. hijo el, el papá, el alma suprema, Como sueños. Quien ama a todos, quien está más allá de opiniones, opiniones, solo ve alma, alma, energía, Aquí me ayuda a disolver mis propias miradas limitadas o expectativas o prejuicios acerca de otros. También los veo como el Padre Supremo, como si fueran solo alma. Y en mi energía este sentimiento de que estoy conectada, conectado todas esas almas. No solo a un grupo, no solo unos cuantos, sino a todo el universo de alma. Quienes están conectadas con la misma fuente divina. Aquí siento lo que nos une. de esa energía armoniosa suave que nos une en lo profundo que nos conecta más allá de todas las diferencias de la superficie en lo profundo todas las almas Estamos profundamente conectados y emerge naturalmente del corazón paz para todos, que todos. Reciban esa corriente de paz. Que todos logren sanar el corazón. Que todos sean luz. Não sou En esencia. Todos somos sencillos. No hay posiciones. No hay dinero. No hay profesiones. Solo hay el alma. Sencilla y pura. En paz. Cuán sanadora y agradable es esta experiencia, porque regreso a ese estado original, donde no hay conflicto, donde hay armonía, amor. Sí. Y a lo profundo... integrando la experiencia de mi sintiéndome cada vez más y más relajado, relajado. más descansada. un descanso interior, no solo físico, descanso del corazón. yo, soy. Vamos a leer de este librito un mensajito de cierre de la experiencia sobre el amor verdadero. El amor moderno ha abandonado el corazón para instalarse en la cabeza. Por eso tenemos dolor de cabeza, porque es la cabeza y no el corazón la que está buscando amor. El pobre corazón sufre, pues ha perdido el amor. Cualquiera que sea la edad, jóvenes, viejos, niños, todos buscan amor. Si te vuelves hacia tu interior, descubrirás qué es el amor. Si lo buscas externamente, tu búsqueda nunca acabará porque solo encontrarás engaño y pesar. Tienes que volver hacia tu interior para buscar el verdadero amor.